La comunidad de gamers, Gameplay 115, presenta Templario. Eh, dime. ¿Cómo te llamas? Templario. Eh, ¿Por qué no hables no, no esos dos packs que tienes? El... A ver si tiene te algo legendario. Ah, no, bueno, porque normalmente los dejo que se acumulen, ¿eh? A veces he tenido hasta más. Ya, ya, ya. Pero bueno, sí. No, no, o esa va... que era mía. Pero dale <risa> ese dale No, el culo, no, no, la no, la no, no. No, no pasa Pero nada, vi no vi la... pasa nada, tranquilo. Da igual. Ya, es cuando... Así puedo, puedo curar. El pack? Puedo poner el pack, como eres tonto, tío Yo también puedo poner el pack. Claro. A mí, sí. si te toca el 99, no me la das, ¿eh? Que me encanta. Vale. Esto. So un aspecto no te agendario de la, la no renovación. Ya, me ha puesto a Blow para saber dónde hay gente y reventar. Si no sabía, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Buena suerte. Chicos, venga, me dio. Adiós, me voy. Adiós, su, suerte, no. Yo digo que Suerte, bro. Vale, chicos, ¿sí, vámonos a donde está la cámara. Vámonos a donde está la cámara. Y si alguien sabe dónde está la esta, eh. La ¿Y la cámara? ¿No hay una cámara? ¿Dónde la cámara...? No, ya, lleva, ya vas tarde, ya muy tarde. Tú dices allí, ¿no? Allí. La batalla nos espera ahí abajo. No, pero no vayas ahí, tío. Va mucha gente, ya, ya vas muy tarde, eh. O vamos aquí, tío. ahí vas tarde también, ya. No, porque si no cae un trío, bueno, gran trío, pero... Mira, hay gente, hay gente cogiendo tu armas ya. ya claro, ¿tú? es que va a estar. El pack es mío, el pack es mío, el es mío. Eres un robado. Es a ver, eran... era el mío, bro, era el mío, bro. He dicho que era mío, he dicho que era mío, A ver, mío. Mira, a ver vamos este a saber pack, me dice. Este pack te lo cojo tú. Vale. Lo, lo que había aquí, lo que había aquí. Eh, ¿sí, si no me lo pruebes. No, eh, porque... Vale, si toco una maíz, ¿Tengo una arma. Cuidado, eh, callar, callar que hay gente aquí, tú. Uh... Aquí hay, hay gente, eh. Una aquí, una ha ido más malo que la Wolf? Gente, eh, ayudarme, no, no, no, no. ayudarme. Vaya, va, guapo. Va, va, va. Ah, ya, creé, que con este mando no puedo disparar. Va, me mato, tío. Pero busiarles, por favor, sí, que son dos. No, pero ya va tarde Cuidado, oh, eh, es otro pelotón, es otro pelotón Eh, médico, ven y tírame el robot, médico Tírame el robot, sálvame, sálvame, sálvame la... Dale al cuadrado No, no, no, dale al cuadrado, revíveme con el cuadrado, loco Ahí ya está, ya está, vete, vete Buah, se, se ha roto el robot Ya me piro, me piro, me piro Lo siento mucho Sí, sí, pero no sabes cómo va la médico Por lo que veo, ¿no? No sabes Sí, porque, mira, porque, ¿qué te crees? Si es mi favorito, pues me cojas un reloj pero... ¿La que es esa? Después me, ponga, de, de, de me, me la... pongo al de... live porque oh, yo soy a jugar con el life. Es que cuando muera alguien tienes que venir y revivirlo Porque le tira al robot y automáticamente te claro, es que, revive yo ese truco me lo sé de, no el e 1 lo que sea, y, No, L1 y, es, es para pa tirarte el robot y que te cure pero cuando bueno, mueres, le das al sí, cuadrado y te resucitas sin tener que tuyo. hacerlo tú. De, de, de, déjame a la Fla, Nissan, que tú no sabes suena la y Me va a <risas> tirar el robot. Te tiró el robot. Pasarme el salto a mí, ¿vale, chavales? Dejar que salte yo. Hay que saltar de, a Villa Calavera, lo que era antiguamente Villa Calavera. Eh, F, F por la Villa Calavera, que ya no está. Sí, pero de, es, es igual, la zona es la misma. Sí, es que en misma. armados, en el modo de noche estaba la vieja calavera, ¿eh? Sí, sí. Ha horario, ¿Has entrado en la partida? Sí, sí, sí, sí, que he entrado. Es que me ponía... Cuando, cuando entrábamos en la partida le diste el círculo o algo y no sé. No, no, no, no no se habrá vuelto loco, pero yo estoy entrando, vamos. Ah, claro, porque tú has entrado primero y a nosotros nos ha gustado Vale, yo me, yo me pongo la live ¿vale? Es que el, el otro, el otro no sabe le las puertas, ¿vale? El, um... No, ponte a Blown, ponte a Blown, ponte a Blown. Ponte a blow, tío. Me, voy a me gusta lo que porque me gusta. Sí, así decir una la gente, y notamos. Aquí tenéis a vuestro campeón. No ¿Alguien sabe dónde está la la, la, la, esta? ¿Qué? La de, la, la llave de la caja vale, A ver, a ver eh, me toca la... y... no, no, no, no, soy el no, no, no Vale, dale, dale, ah, dale no va a... eh, eh, Vale, vale eh, Vale, irnos a donde la, a donde la, está la allí, caja Allí, allí, allí, ¿vale? vamos allí, vamos allí Ahí hay una a pecera. A la, a la, a la pecera A la pecera, a la pecera, en eso es sí. A la pecera, pecera hay muy buen loot ahí No puedo hacer. Vale. ¿Ahí todas cosas doradas? Oye, ¿aún, sí, está, aún está el puente, ¿no? ¿Aún está el tren en el tren, no? El tren ya no funciona. Está ahí en el roto, en el puente. Es en el chat, tío. Es en el chat por el tren, tío. Que hay tocado el dorado, bro. A ver si... ¿sí? Cuidado, ahí ha caído FNH. gente, ¿eh? Ha caído gente, chavales. Eh, vale, vale, vale. Eh, Me acaba de tocar un rifle de carga, bro. Eh, está el más, más caca, bro. A ver si... ¿sí? Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí tienes uno, ahí tienes uno Déjame mirar. Vale, este, este tío tiene una, tiene una... Era seis, tío ¡Era seis y me viene más frente, bro! Tío, tío, qué rata, bro, por atrás, tío, por atrás, bro Qué ratas Bueno, puedo Mira, tío, no le da ni una bala, tío que, que, no no tengo a no, mi Fortnite no, no, no me gusta y oh. oh. es que si te pones a buscar Islam tío si te pones a mm... po, mira yo me pongo al Gibraltar tú te pones eh, templario pero os ponéis no muy nerviosos ]ές? tío tenéis que jugar más tranquilos si no sí, sí, os van a matar bien. muy fácil en el Fortnite mal, ¿eh? Eh, no pero en el Fortnite juegan igual de locos tío no Hay que jugar tranquilos y un día, es que tío, cuando no estaba su madre, gritaba, gritaba, gritaba mucho Sí, pero tío, no, sí, no pasa nada eso, pero tenéis que caer, coger un arma y buscar a gente, tío, y matarla ¿Y pero si nos matan no nosotros? No, no pasa nada, pero no, no es que os volvéis muy locos, veis ¿Qué tal, qué, tal Y es normal que os vayan a disparar Como tú ves a alguien y le disparas, ellos te ven y te disparan también, ¿sabes cómo te digo? Es que es así Sí, es que, es que, ¿Ya? mira, tú... os veis en un combo, ¿vale? Si templario, tú te pones al. Ah, yo me pongo a Gibraltar. Tú templario, te pones al Blow. Yo me pongo a Gibraltar. Y al Islam se pone. Se pone al Patifander. No, el Blowhorn se lo tendría que coger tu colega. Tengo todo lo que necesitáis. El Blowhorn. Me pongo yo al Blow y me pongo a Gibraltar. No, la médico tranquilo. A mí me gustan. El, el, el braw también me encanta. Ahí te en un lugar que, de que nunca deja nada, eh, chicos. Luego me vale, cojo no. yo la médico, ¿vale? La que cámara, yo la médico la he usado a la cámara. Vale, vale, vale. Ahí se ve dónde está la, la, la, llave, no, de la, de la, la llave de la cámara. No, pero ya la llevo de cámara. Están en los drones, los drones. en los drones esos, pero tranquilo. No pasa sí. nada. Ah, pues entonces yo puedo poner. Entonces. tienen eh, la esos dos en la pero, y, no, que el que da no puede, el aquí. da no puede, tío Saltar el ahí, no venga, puede. va, saltar, saltar ahí, saltar No, no, voy a... no pero voy a dar a ver, bro. nada Ahí, temprano, ahí Aquí, escucha, vamos por arriba, vamos a entrar por arriba, por aquí, eh Aquí, por arriba Vale, vale, vale, vale, vale. Entramos eh, ahí y vamos eh, bajando he para abajo, ¿vale? Los tres por ahí Cuidado que cae más gente, ¿eh? Ahí, sí, ahí vale. vale salto. ¿Y nada, okay. nada, chicos. No pasa nada, tranquilos. Yo tampoco tengo nada. Si no, no se hay, puede. Venta, no puede ser. Sí. Aquí tenéis un rifle de Aquí hay un Sentinel. Ah. ah. Pero que escuchad es que ahí, soy ya. malísimo con él. No, yo era no, por pues, si no tenéis pues si arma. no, sí, no, si ya tengo arma. Vamos. A ver, ¿Eh? una caja de tesoros. No, no, para mí, para mí, para mí, no, para mí. No, eso se coge eh, cada 24 horas, compi. Sí, sí, sí, pero ya, ya, ya, ya, ya. Aquí hay un casco. No no Ah, que, que ya... Que ya era el... ¡Gente! Cu cuidado, eh, gente, eh. Sí, sí, cuidado, eh. ¡Muerto, muerto! ¡Te he dejado ¿Cómo no ha muerto? ¿Cómo no ha muerto? ¿Cómo no muerto? Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Mierda! Eh, me puedes explicar cómo no he matado. de y y y balas. ¿Bueno? No, por aquí. Tiene pistola, tiene pistola. Tiene pistola, está revoluendo, ¿Tiene, ¿Tiene, tiene pistola. tenía pistola. Tenía, tenía uno rojo, me he callado, bro. Tenía uno rojo, ¿cuál Hay uno que tiene música. Eh, callar, por rojo, favor? favor, no eh, es que si no calláis no los oigo, tío. Miran, callate, por favor, Hostia, tío. es que necesito. Te Escúchame el teléfono. Eh, si te no les oigo los pasos, tío, joder, me ha dado la vuelta y no me he enterado. Porque es que no paráis de chillar como locos, tío. Es que tío, irle tío, para de hablar. Me, me culpas a mí y me culpas no. a mí. Escúchame, escuchad, pero ¿por qué os peleáis? Es tío. Si ¿Tío? estamos jugando no para pasar loca, el rato, un ¿sabes? No, pero. No bonito en el, el No en la Porque lo único que hacéis es poneros nerviosos y no vais a hacer nada, tío. Me cojo yo no, la médico eso. ahora, eh. Yo me cojo la médico. Ahora. Des Desmuteate, vale, vale, tú te pones la médico. No, no, no, si no, no hace falta que muteis, joder, lo único que os controléis un poco y ya está. Vale, vale, pero no, no chilles, eh, Islam no chilles. No, si te matan, dices. Me ha matado un tío con una pistola con una arma. Pero no grites. Pero para, ver. es que tenía uno uno. uno de esto, tenía un escudo. Sí, es, es normal, es normal, porque alguno habrá cogido un escudo legendario, no, rojo no te lo tenía No, porque, porque se ha porque se encontrado uno rojo ¿Templario, tú tienes la reliquia? Vale, yo, ¿cuál me toco? yo me cojo el blowdown ¿no? Sí. Atención. Pero, ¿Eh? Templario, eh, sí, coges el blood Pero, Templario, ¿tú tienes la reliquia? De... No no. Es, no lo tengo, la reliquia ¿Abriste packs, pero no te tocó la realicía, no? ¿Cuántos packs abriste? Veinte, por ahí, ¿no? Aquí te te canteo, no lo que sé. Lo hago, ¿eh? Unos cuantos. Me faltaban 4 packs, tío. Si te comprarías pavos... Pero... ya está. Ahora el templario, ¿no? Venga, ¿caemos aquí otra vez el o no vamos a ir buen... Venga, saltad ahí, si queréis. Lo tienes que saltar Tuna, ya, eh. Tí, tí. Ya va tarde, ya va tarde. Soy un tonto, tío, que pensé que queréis caer en otro lado, tío. No, pero si, si marcas algo, no dudes, sal, mar, salte y ya está, mira si va gente. Es que, tío, es que soy un tonto. No, bueno, ¿dónde vais? Vale. Uh, tío, a ver, a ver, no no hagas eso y no, vamos a... a... ganar la partida. ¿Qué? Es que no. hay igualdad. Cuidado, eh, la chimenea no ha caído nadie, eh. Sí, sí, sí, sí, sí que, que ha caído. no ha caído a nadie. No ha sí, sí, sí, caído nadie. Sí, sí, sí, Adiós. No, ahí dentro está solo, Sacame. he hecho la chimenea. Es que habéis saltado tarde, es que hay que saltar bien. Es muy importante. Por algo te he dicho a los que me Tengo una mozambique. Oh, en el forno siempre me rematan. Siempre. Siempre. O sea, me matan, y, me matan y me pegan de la cabeza y me rematan, tío. No sé qué pasa sí, de la gente es con miedo, Esa postura es macho, tío. Cállate que, un que, poco, que, ¿vale?, ahora. Que nos vale. Yo digo tú no soy hermano, ¿vale? ¿vale? A ver si podemos recuperar su chapa, ¿vale? tres. que, que los los nuestros, bien, Un tío mortal. Campeón eliminado. Te el campeón acaba de caer. ¿O sea, uno, blanco? No, blanco no No, azul ese sí ¿Es, ¿Es, es, es, está blanco Recargando. Buah Me ha matado, es que no tengo escudo Iba por la chapa, cuidado Buah No tenía escudo, tío No me da cuenta Pasarme el salto a mí, chavales no, podemos caer. Eh, vale, eh... Mira, aquí, aquí mira, Caemos donde la, donde la... Donde la cámara, esperamos a que nos... A que se... esto... A que a que se caiga el, el... El este de... De... el... De este, el drop, que yo lo llamo así... Y sí, pues... Yep, y entonces abrimos la caja fuerte, ¿vale? Y nos cogemos ahí el loot. después como el loot. Ahí, coge, coge. Lo tienes a la derecha. ¿Es un rosa? Si tienes un no no la tío, No. eso no porque no puedo escapar de la gente. va tuyo, eh. ¿Eh? ¿Cómo sabías tú? Eh, creo que. Que vamos a caer en otro lado que no sea tanto, ¿vale? ¿Dónde quieres caer? ¿Me podéis hacer el caso? Sí, ¿qué quieres? A ver, podemos caer en la, en, la, en la cámara, esperar a que el drop se recargue el iPhone y después eh, nos las el otro. Pero más no la cámara está en, en, en... Pero tú dices la cámara esa que está en la montaña, ¿no? Sí. Que tienes que hacer matar los perros esos, que es de las sombras que salen, ¿no? No, la, no, no, has visto sí, es que no sé. donde hay un, un, el mejor loot de la vida, donde donde hay, donde hay una tarjeta, la abres y hay un loot y hay... El, eh, sí, el, las que cámaras, sí, pero hay que, sí. El dro, hay que tirar los drones. Claro, y, cuando, ya, ya, eso, ya, y nosotros esperamos. decimos que cuando... Él dice que cuando cuando tengan la llave de la cámara... Ya, esperarles, eh, ma, pero a veces ni las abren, ¿eh? Sí, viene zona, es ¿eh? verdad. A veces, no, pero me refiero a que a veces la gente no, no va, ¿sabes? No... Ya, ya, ya. Si coge la llave sí es que, y se que va, va, pero... O mueren y se quedan... Yoktose. Si estás cerca, sí iría. Nosotros pero antes de la parte te que tenía... ganamos no abrieron ninguna cámara. Claro, que te ganamos te la partida en dúos, tenía un error en y todo. No. ¿no? Vale, ¿quién se coge la iPad? No. La médico la cojo yo. Eh, chicos, es si muy importante vanda, ¿no? Es muy importante que estemos juntos, ¿eh? En él. Y si estamos juntos... hora de los Lepre soy un poco malo, ¿eh? No pasa nada. Si me toca el líder... Islam, si te toca el líder a ti... Dale, al, a mantener el círculo y eh, si no vas a hacer sí, pero que ya que me lo, sí, lo dijo mi tío. Bueno, y antes no sabía. Sí. Uh -huh. Vale, delegar. Hay eh, de ah, sí. este... eh, eh mantener el círculo, Ahí. Vale, ¿dónde la acabamos? A ver, espera, ah, de ver. La ¿eh? cámara está en el... No, no, a ver, ¿dónde ¿no está? Es ¿Qué? que no sé dónde eso se la llave de la cámara. Ahí, ahí, hay hay bien, una bien, ahí hay una no, la cámara. La llave de cámara está por la sí. ah, base. No, no, no, vamos a caer aquí. aquí. Vale, y de ahí vamos Preparados, ahí, ¿no? Vamos. No, ahí es zona azul. ¿eh? Aquí ahí, caemos ahí, en el ahí, ahí edificio. Gente, ¿eh? Va, es, sí, pero vamos a caer los tres aquí y uno que se vaya para abajo. Vale, y dos yo, arriba. Yo, yo me voy para abajo. Yo, no, yo aquí, para aquí, abajo. aquí, aquí, aquí, aquí. Me he equivocado. no. no, no, no. Me he caído, bro. ¿no? Ojo, es que no había bien, pero, pero era el otro. ¡Oh, que me caigo! No te caigas, eh, brother. Casi, casi me caigo, bro. Una suerte, pero Eh, gente, gente. Pan. Sí, ya sé que hay eh, gente aquí, pero. Primera sangre. Primera sangre. Es un. Eh, eh. Temprano. Sí, callaros, callaros, callaros, callaros. Que... Estoy contigo. ¿Quién tiene el El que marque. Es la marca. Marca Islam. Están ahí. No? Ay, Marca, Islam. Algo, pues, eh, Marca Islam. Eh, este ya ha marcado. No, que está aquí. No, la habilidad. No, no. no pues, Aún no, no, pues, no la tengo, bro. Pues, no no. callar no, un la poco, porfa. No, no. Ya, yo he visto que la has tirado. Tranquilo. está. Ahí. Lo he visto. Está ahí. Bueno, lo he visto yo. Era mío, es igual, ¿eh? No, eh, a mía, igual. Pues no sé cuándo de verdad y vamos, a, a. Es que ahora me toca Tenéis a gente la cerca, rica, la ¿eh? Ya te oigo. Yo... Vale, voy a, hacer... voy a voy a volver a vingar. Mira, apunta para pa allá, para allá, para allá, para donde estoy mirando yo. Vale. Eh, eh, caínse, caínse, que si no no ganamos, eh. Aquí, aquí. Venid pa aquí, aquí sí. guerra, venid que aquí hay guerra, venid aquí. No me ha detectado. Eh, necesita ayuda, eh, chavales. Ya voy, ya voy. Estás cerca. Vale, vale. Muerto. Voy, voy, voy, voy, comprario. Voy Lo mataste, buena. Ojo, este loot legendario. La parca muerta. Eh. Cuidado, no, eh, chavales. No. Cuidado al lootear, eh. Espera. Ah, no. Hay gente, ¿Eh? eh. Aquí hay botiquín. Está esto. Uno no, que use la. La welcome. La... Vale. Okay. ¿Me cojo esto para la... La... La... Eh, vete arriba, islam Vete arriba No, pero dentro vete de la casa no, no, no, tires, no, tires, no tires humo, tío ¿Alguien tiene casco o algo? Yo tengo uno blanco Por ahí tiene que haber Bueno, gris, ¿no? Creo que viene gente. Eh islam usa la habilidad La Aquí hay una para sí. mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, oh, para mí, no, para mí, guay. Era para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mira. para mí, para mí, mira, mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, Mira, mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, de 2 a 4. A ver, chicos, no os parece ahí en medio no, de la calle, tú. Sí. A ver, a ver. ¿Qué te, qué te eh, se están reviviendo aquí, eh. Aquí. Eh, me lo me he quitado. venir, la he quitado. venir, venir, seguirme, venir, venir. Toma. Voy, voy, voy, Templar y voy. aquí. Eh, creo que, ah, creo que lo he aquí. A ver. No, ¿dónde está, bro? ¿Dónde está enemigo avistado. Maravilla. veo. Visto, yo voy, ya voy, Ya voy, yo voy, yo voy, yo voy. Ha revivido los ratas. Eh, eh hace el, te... el poder, hace el poder Blojor. Sí, hago el poder que la me no, es pues, sí. vale. Es que no, no sé cómo vale, islam, más pero ven, ven Hace el poder que está para allá adelante. Aún oh, no, ya lo he hecho, se me tiene que recargar. Ah, vale, buah. 11, 10, 9, 8, 7 Eh, dalo, ven un poco para atrás, cuidado, eh ¿Alguien tiene balas de fusil? No, tengo de energía Vaya, vamos vale. No, pero tienes que hacerlo para allá, loco, mirando para allá No para atrás, tío un Eso tira el poder hacia donde tú miras Ven, seguirme, la... seguidme. La... Vale, ya te sé. Tranquilo, no, no, pasa voy, voy. nada. Ahora ya, vale, ya, te... vale, ya, te... vale, ya te tengo. 60 balas de aquí de fusil. Lo han tirado por aquí. ¿Qué? avanzando. Es que... Cuidado cuida que nos vean, eh. No. Es que... Te lo han visto, chicos, te lo han visto. Uy, tengo un arma con zoom. Esta vez hay que, me hay, me hay que, que irnos a una, chicos. Hay que dar la vuelta. No pasa nada, esta tormenta no quita nada, tranquilos, tío. Pero es que yo no tengo nada, he No pasa nada. Mira, mira, ahí se están, ahí están usando eso. Vamos, vamos. Se está fabricando el escudo. Vale, ¿Hacia dónde miro? ¿Hacia dónde miro? Hacia, dónde hacia miro? aquí, hacia lo morado. Ahí, ahí, lo ves, Templario. Ah, me dispara Me dispara. Ahora está blanco, está blanco. Me han matado por aquí. Pero, pero, sí. Vale, ya, está ahí, está ahí, está ahí. Eh, me ha matado a mí. Está, está sin escudo. Buena muertos. Buenas. R -r porfa, -huh, sí, buena sí, play. tranquilo. Pero alguien que me dé armas, tío. Porque es que yo no quiero estar sin armas. Ahora buscamos, espérate. Pero, pero, pero no o cojáis o balas y. Calla, cállate, recorrer. por favor. Tienes puntos para. Espera, que te voy a revivir aquí. Necesito balas. No, no, no, no, no, no. Viene gente, viene gente. Me cago en la hostia. No puedo revivirte aquí, quería usar la baliza aquí. Vente, vente, vámonos, tío. ¿No ves que viene gente? O si, o si, o, o si no, vas a ir la vuelta. Sígueme, sígueme. No pueden, no puede. Ah, han revivido. Ah, no. Pero, estoy... Pero es que me ha girado no Vale, mira, dos. Vayan, vayan, vayan, vayan con el pollo. Está por aquí el robot. Sí, ha visto uno, ha visto está ahí está uno. Oye, Oye, Ven, sígueme, sígueme. No está piando, ¿no? Sígueme, sígueme, que hay una tirolina aquí, ven. Es que viene zona. Pero apunte el No pasa punto nada, de no, no pasa nada, no pasa nada. Que venga zona, tío, no os preocupéis. Punto, Mierda, está muy atrás. Vale, voy a marcar posiblemente. siguiente. No, ahí no te podemos salvar. A ver, bueno, ahí igual, uff, ahí muy precario. ¿Dónde? ¿Dónde te voy a revivir en base de trenes. En la, en la base de trenes, en la base de trenes viene a la base de tren ya, el templario está muy cerca. Espérate. Sí, okay. hay gente. Por aquí. ¡Dalo! ¿Qué? ¿Me estás... ¿Me estás viendo a mí? Sí, no. ¡Gente ahí, ¿Eh? No... No que no, no! ¡Me venía encima de la zona, bro! De... ¿Dónde está? Estaba, estáis, está por ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Ah, mira, ahí hay uno! ¡Ah, mira! ¡Mate! ¡Mate! ¡Buah, mierda! Sí, ¡Buena! ¡Qué camperetes que son! <risa> yo, yo, no sé si, yo no sé si te tienes que ir, de templario. Sí, echamos la última y ya lo tengo que dejar. Vale, yo, yo mi Yo apago mi, mi play, porque yo quiero jugar ahora. ¿Qué te vas a jugar? No, ¿A jugar a de móvil vale. o qué? Sí, voy a jugar de móvil, perdón. Voy a jugar el móvil. Chicos, yo, yo, yo voy a seguir jugando con Islam así es de nivel y me dan un pack, ¿vale? Vale, no. pero después cuando juega al, al, for al Fortnite. Ah, sí, apago la playa, juego un poquitito al móvil y, a, y voy el Fortnite si quieres, tío. Sí. A temprano no. no le encanta el Fortnite. Okay. No, a mí eso de construir no me gusta. No, es que a mí también mí no me gusta el forma, yo me lo borré porque no me dejaba construir, no sé qué pesado, toqué algo. entonces Dale no al triángulo, Isla. ya te deja, ¿no? Sí, ¿Eh? ya me deja de construir. vale Porque es seguramente a mí, habrás... A mí, a mí ¿habrás no me encanta. Esto ya... Yo estoy de calzoncillo, ¿vale, chicos? No, mira, seguramente habrás tocado alguna ¿Te ha hecho que no la puedas construir? Sí, por ejemplo, N -n -n no por ejemplo, sé qué decir, pero quería quería nada más. Entré con el triángulo, pero muy difícil. Y bueno, mira, se yo, me fue toda la. Mira, mira, yo he entro con el círculo y, y, y constru postumbre, construyo postumbre, con, el, con el con el este. Con el.. Vale, me pongo a la, la bancola, que soy bueno. Si no entiendes lo que digo, es que llevas demasiado tiempo entre civiles. La frontera. La G7 con 10 malas Ya yeah. Hay un youtuber que le dice G7 Ahora estás no, es sí. no, me tocó Me tocó con el mismo Chicos, ¿por qué no vamos a ir? Esta es una buena zona, Salta ahí si quieres ah, Caerá gente ahora, eh Salta, salta, eso es. Va gente, eh. Va mucha gente. ¿eh? No, antes... Ante... Bueno... Uno, ¿eh? Ahora se han desviado, pero... No, no, no, no. no. Baja, baja, baja, baja. baja. esta eh... ah, prueba para que...? Aquí necesitamos... dos pues para cada uno. Dos pues para cada uno. Eh, el tema, ¿no? No, no le des. No le des, tonto. que que no tiene muchas armas. Que no tengo arma! bro. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién lo da? Ah, estoy muerto, estoy muerto. Aún aquí hay un arma, aquí hay un arma. Aquí hay armas, aquí hay armas. Arma. No, has dado tú, ¿no? ¿A ah, quién? ¿Yo? No, yo no. Yo sí, Mario, yo no le doy. ¿no? ¿A ah, qué le doy, bro? Le no, sin querer. Estoy muy te, nervioso. Te Estaba muy nervioso, tío. Gente arriba, gente arriba, gente ah, arriba. ¡Coge un escudo. ¡Avanzando! No tengo cara. que sea que... uno. ¡Hostia, uno un mandado Nos adivinante. tenemos que ir, ¿eh? Nos no, ¿no? por qué por aquí Nos escapamos, nos escapamos por aquí chicos, vengan Espérate, espérate, vengan. No, espérate, espérate Espérate que se me cargue la tienda pero se, se ha dicho que había gente arriba Sí, sí, nos han disparado, pero que bajen eh. Hostia, es de... Bajan, bajan, van a, baj eh, hayan bajado Templario, por atrás pero, qué buena, con escudo morado Buenísima recudo... eh, tiene azul, no, no, no. tiene azul, cógele que tiene que cargar con azul Tiene luego legendario este tío Esto para oh, mí. Tío. Eh alguien tiene curas Bro dame curas sí, sí, A ver ven, ven uno tranquilo uno tranquilo. Uno. tranquilo Ven aquí Ahora te damos curas Tranquilo Toma ¿Eh? Que les de... La tienda está abierta. Vale. Es realmente con... r 99 Hay mochila amarilla y de todo, ahí mira lo que hay. Ahorita me también quiero. ¿Sí? No, pero solo lo puedo robar yo. Ah, sí un ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es no, que he robado. La cámara. es que eh, ha robado algo de la cámara, pero no me da. La... Claro. Escucha darle, vamos a ir cosas buenas, ¿eh? Sí. Eh no, no baja, baja, no, baja, baja, no, bajar, bajar, bajar. Vale, vale, vale, bajo, bajo, bajo, bajo. Darle los objetivos, vamos a hacer las misiones. Espera, sí, sí, sí, sí. Ya, pero me he armas, vea. Oh, no tengo armas. Pues mira la mochila sí, sí, sí, esa, sí, sí, esa sí, mochila no, tiene no, armas, no, tío. Vienen, vienen, vienen. Vale, yo me voy a quedar aquí, eh. Ya me voy a quedar aquí, tío. Yo quiero que vos... Muere, muere, muere. Falta eso, Es que son... Es que son unos pantalines. Que son... Es que son... son los... Son... madre mía. no. La recompensa es vuestra y solo es vuestra. Joder, luego lo looteáis todo, no me deja coger nada. Comparados. Estoy a la última. De... Ah, De... ah no, ya que no al... me tienes culo. Ah, es que no tengo. Vale, tengo chicos. Voy a esconder. Porque es que no vamos, tengo ¿eh? armas, porque es que no tengo balas, tío. ¿Dónde? ¿Dónde vas? Ocupados, eso lo tengo. Yo No tengo armas, bro. por favor. alguna ahí. Todo ha dado la victoria. ¡Oh! ¡Oh! Déjame ¡Oh! ¡Oh! déjamelo sí. para mí. Bro, no, no, no, tío. Ya, sí. ni me ha dado... Vale, alguien me puedes dar balas de... No. Esto no. y de esto. Me me no tengo tío? nada de balas, tío. ¿Alguien tiene pila de escudo? ¿Tienes pila de escudo? No, píotas, no, gastado. no, no, no, no, no, no, no, te puedo dar dos. Ahí te no, Aquí, este, el... Vámonos. No estamos en Sí, bueno, vámonos ya, eh. Vámonos ya. Vámonos arriba, pónganse los puños. Tienes un alto, tío. Yo, no, no, no, no, tú tranquilo, tío. no estamos muertos. ¿Qué que hay? No me voy Eh, Ari me da balas. Yo es que no tengo muchas balas tampoco, ahora estoy cogiendo. ¿Qué balas necesitas? Pesadas, ligeras, energía. Eh, balas pero de energía no, energía tengo. no tengo. Verdes, no, ahí, hay, Pero ahí. No me acuerdo cómo se llaman. ¿Qué, pero, ¿De qué color son? Y salto, chicos. Oye, templario, ven aquí. No, no, ven, ven, vamos a matar a la gente. ¿De qué color son las balas, tío? Mira, son... Verdes, las de energía son verdes. No, digo las que Mira. le hace falta a él. Mira, eh, rojo Aísla y... Pesada. Un pack, un, un pack, hay gente, que... Vale. Creo que hay un pack, vamos, vamos. Toma. Aquí hay munición ligera. Espérate, te la llevo. Uh... No, dámela para mí, porque yo que también... No, ahora no, no well, un, yo tengo cero. A ver, que ahí. Yo tengo cero. Me han detectado un toma. No, yo también estoy. acabo de arriba! Bueno, tengo uno legendario. Tengo un legendario. No, no, no no, no es Granada de fragmentación lanzada. No puedo, o sea, mira cómo puse. ¿eh? Bueno yo, chavales. Yo que de nivel paseo. Ha bueno, sido Dios. un placer, eh. Ya lo dejo bueno, por hoy. Eh, mañana jugamos ¿tú? Ah, no, sí, tú vas a trabajar. Ma no, mañana estoy liado, tío. Ya, ya cuando eso Mañana sí, ma mañana tengo que ir a, a la escuela también. Ya os aviso, que ya, yo estoy. Ya, yo es que estoy muy liado.